Todo tuyo. Gracias. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero contarles que soy mamá de un hijo de seis años y que lo crié prácticamente sola. Lo vi crecer, lo ayudé, y como toda madre, me enamoré. ¿Les gusta? Lo diseñé yo. Y sí, ya sé que no es un hijo, pero la realidad es que yo lo sentí como un hijo y créanme que sentí que lo parí. Eh, me enseñó muchas cosas y, principalmente, para la historia que les voy a traer hoy, el concepto que quiero trabajar es el de dualidad. Y una dualidad que me representa. Les voy a mostrar un ejemplo. Viví en Nueva York y apenas dejé de vivir en Nueva York, me fui a vivir a una comunidad en el medio del desierto. Y también les cuento que me crié en Belgrano, pero me juntaba con los punks de Parque Chacabuco y busqué mucho la foto mía con la cresta para traérselas hoy, pero no la pude encontrar. No la pude encontrar. Hoy, principalmente, lo que les quiero contar, la dualidad que quiero traer, es el sueño, el ideal que yo tenía para este emprendimiento versus lo que realmente quería. Acá podemos ver cuando tenía aproximadamente dos años de edad, este hijo mío. Empezamos con cursos de huerta. En ese momento era el único curso que teníamos. Y estaba creciendo mucho. Yo para ese momento, mis ingresos venían del diseño web y era lo que me dedicaba, pero la realidad es que cada vez más tenía ganas de dedicarme a esto. Mi corazón estaba puesto en este emprendimiento que para mí era como sumar un grano de arena a mejorar el mundo. Todavía lo es. En esto se me ocurre formar un grupo de voluntarios, no, perdón, el grupo de voluntarios ya estaba formado y lo que se me ocurre es invitar a estos voluntarios a que formen parte de un grupo base. Les pregunté, quienes eh, quieran dedicarse esto a tiempo completo, bueno, lo podemos hacer. Armé un PowerPoint con toda la presentación, el organigrama de cómo yo quería que sea el emprendimiento, convoqué una reunión y me junté con los voluntarios toda contenta. Adivinen cuál soy yo. En la reunión yo ya iba nerviosa. Y para cuando terminé de hablar, estaba tan nerviosa que me fui a vomitar al baño. Y era un monoambiente de uno de los voluntarios, así que todos me escucharon vomitar. Y lo que pasaba era que yo no entendía por qué no les había gustado lo que yo les proponía. O sea, se lo habían tomado muy mal. Y lo que me doy cuenta es que si para mí el emprendimiento era como un hijo, involucrarlos de esa manera era como casarme con ellos. Era darles voz y voto de mi hijo. A dónde iba a ir al colegio, cuál iba a ser su futuro. Y lo que me di cuenta es que en realidad... Yo lo que quería era trabajar en grupo, pero tener siempre la última palabra. Y este debería haber sido un momento clave como para parar todo y ponerme a pensar realmente qué era lo que quería yo y qué era lo que había pasado con los voluntarios que se habían tomado esto tan, pero tan mal. Pero eso no fue lo que hice. Lo que hice fue hacer absolutamente nada, porque quería que me trague la tierra, porque no es fácil estar en esa situación donde todos te están viendo tan mal. El ambiente estaba cada vez más tenso, teníamos reunión de voluntarios una vez al mes, así que pasó el tiempo, llegó esa reunión de voluntarios, lo quiera yo o no. En esa reunión yo empiezo hablando, y trato de no hablar del tema, hasta que no me queda otra que hablar realmente del tema, y le paso a los voluntarios, le pregunto, bueno, eh, ¿qué es lo que les pareció? La primera voluntaria dice que ella quería trabajar de forma horizontal y yo, yo propuse algo vertical. La que le sigue dice, ¿por qué tengo que ser yo la que dirija el emprendimiento? Y la última saca una carta de tres páginas, frente y dorso, detallando punto por punto todas las cosas que no le gustaban de mi persona y que no le gustaban de mi forma de trabajo. Esa chica... renunció. Ay, me olvidé de pasar la diapositiva. Esta era la de la reunión. <ríe> bueno, esa semana... Realmente sentí que me habían visto como un monstruo. Me costaba muchísimo dormir. Eh, me sentía mal. Quería dejar el proyecto. Y bueno, la realidad es que el grupo de voluntarios fue decantando. Se terminaron yendo todos. Seguí con el proyecto sola. Y lo que me di cuenta con el tiempo es que no debería haber abierto el juego porque no estaba lista para soltar. Y esa dualidad entre querer soltar y no poder era lo que los voluntarios veían como una doble cara. Además, aprendí que en situaciones como estas, en la de los voluntarios, uno tiende a ponerse a la defensiva, y ponerse a la defensiva es actuar desde el miedo. Entonces hoy, cuando me pasan estas situaciones, lo que hago es frenarme, tratar de reemplazar ese miedo por amor y encontrar una solución desde el amor y no desde la confrontación. Y así empieza a transitar un hermoso camino que es el de conocerse en las virtudes y en las limitaciones. Y para cerrar, les quiero decir que tanto sean emprendedores como no, les conviene estar al tanto de la dualidad de la vida. Para que no los coma ninguna situación, por más positiva o negativa que sea. Lo positivo y lo negativo nos forman para que seamos la mejor form, la, la mejor y ahí era donde el fuck up Gracias. Ahora les digo bien la frase. Lo positivo y lo negativo nos ayudan a volvernos la mejor versión de nosotros mismos. All right. Bravo.